Me llamo Pablo Valle y, entre otras cosas, pues, soy autor de Carnaval. Cuando pensamos en una mujer maltratada, a todos se nos viene a la mente o pues una mujer que sufre la opresión y el maltrato de un, de un hombre, normalmente un hombre machista. Y todos tenemos claro lo que es. Una mujer que sufre, como digo, maltrato, golpes, maltrato psicológico, en fin, lo normal. Lo normal en esos casos que, que nunca es normal. Pero hay otro maltrato que también sufren las mujeres, ¿no? Y es el maltrato laboral, el maltrato en, en el puesto de trabajo. En estos días estamos viendo que, que en nuestro complejo hospitalario de Reina Sofía, pues, las mujeres y los hombres, su mayoría mujeres, se han declarado en huelga porque la empresa, la, la, la empresa subcontratada pues no les paga el, ni siquiera el salario mínimo. Estas mujeres cobran un salario base de 700 y pico euros y con los complementos no llegan, cobran poco más de 800. Ellos reclaman cobrar lo que por ley les pertenece. Estas mujeres están pasando frío, se quedan de madrugada incluso para pedir sus derechos, peligrando su salud, dejando a su familia, son madres, son, son abuelas, son, son esposas, son hermanas, son, son lo que la vida lo que la vida ha o que sea. Esta semana pasada estuvo el señor consejero de salud en, en el hospital inaugurando un, no sé, un complejo, algo que han hecho allí nuevo. Y este señor no se dignó ni siquiera atenderla. Jesús Aguirre creo que es su nombre. Eh, por supuesto, si hubo una agape allí, seguramente disfrutarían de la vianda oportuna pero para sacar cinco segundos, para escucharle sus reivindicaciones, pues no hubo tiempo. Las maltrató, y eso es un maltrato más. Y como igualmente las ha maltratado la, la gerente del hospital, lanzando una serie de infamias sobre que no cumplen lo, lo mínimo, los servicios mínimos, siendo falso ya de por sí la empresa o la casa les ha impuesto unos servicios mínimos abusivos, pero ellas cumplen sus servicios mínimos. Ha sido maltratada por esta señora, una señora que seguramente cobrará 7, 8, 9, 10, 14 veces más que lo que ellas cobran. Y seguramente también llegará bien al final de mes. Ella no llega. Ha sido maltratada por su jefa directa y lo están siendo maltratada. Incluso acusándola y amenazándola con denuncia. y son maltratadas, incluso por sus propias compañeras. Que algunas de ellas, pues, parece que, según dicen, pues lo que ellas consigan al final, ellas lo van a conseguir también. Pero ellas siguen haciendo desquiroles en, en el hospital y trabajando o redoblando esfuerzos para que no se note que sus compañeras están pasando frío necesidades sobre todo necesidades psíquicas aunque también económicas porque el sueldo les va a faltar les va a faltar a todas ellas cuando pase cuando vayan pasando los días pues se lo van a quitar de la nómina y ese para mí es, es el peor maltrato ¿no? el de las propias compañeras yo me pregunto ¿dónde están todos esos políticos? y política, sobre todo política, que se les llena la boca cuando hablan de la mujer maltratada y, y, y hablan del lenguaje inclusivo y hablan de tanta tontería y sin embargo nadie se ha dignado a echarle una mano, ni a escucharla, ni a apoyarla en nada. ¿Quién las está apoyando? Las apoya el pueblo, las apoyan muchos profesionales de la medicina que las están ayudando incluso económicamente las apoyan los abuelos, las apoyan creo, un grupo de chavales, que fue lo por allí de una parroquia también. En fin, multitud de personas que les están echando a mano. Yo en, en hace tres, cuatro años, no me recuerdo, saqué una comparsa que se llamaba Puente de Plata y en ella había un, una letra que dediqué yo a, al día 8 de marzo. Se, se, se la dediqué a la mujer quiero dedicarle, volver a dedicarle ese paso doble, pues a todas ellas, por su lucha, para que no dejen de luchar, porque creo que es una humillación y un maltrato el que están sufriendo, ya no económico, sino psicológico, y por mi parte, pues solamente que les guste, que les guste la letra y va como homenaje para ella. Más grande y a ti mujer corriente la que entrega el corazón a ti mujer del pueblo la que quiero bien enamorar deja que este soldado hoy se postre ante tu honor si en aquella día a mi salvadora Siendo nuestra jugadora Dando agua y atención Despreciando tu vida Y combatiendo con moléculas Mujer trabajadora, Escucha ahora con atención Si alguien se te revela Menospreciando tu singladura si alguien te desespera por un machismo derrotado, no hagas caso chiquilla que tu figura noble y señora tan solo un pobre día no sé lo que no comprendió, que no hay vida sin ti mujer ni ese milagro te nacer que y entre la invocación de la esencia en la creación, que sea la calle de Ateneciar,